Pregunto dónde veremos la luz, cuándo podremos controlar la oscuridad, cuándo nos alejaremos de esta larga noche, cuándo entraremos de nuevo en la claridad. Me pregunto... ¿Cuándo acabará esta paliza? ¿Cuándo dejaremos de estar tan lejos? ¿Cuándo dejaremos de parecer tan duros? ¿Cuándo todo volverá a ser normal y no oscuro? Por fortuna estamos todos a este lado nadie se ha ido, todos se han quedado, luchando juntos y solidariamente contra este mal que llegó de repente. Me gustaría poder decir abiertamente que todo se irá como vino y de repente que volveremos a abrazarnos, hermanos, y que veremos la luz y que estaremos sanos. Estamos metidos en una gran curva, una gran curva que no tiene fin, donde solo el amor lleva al volante, donde todos esperamos que llegue el fin. Me pregunto dónde veremos la luz, cuándo podremos controlar la oscuridad, cuándo nos alejaremos de esta larga noche. Cuando entraremos de nuevo en la claridad. Me pregunto cuándo acabará esta paliza. Cuando dejaremos de estar tan abajo. Cuando dejaremos de parecer tan duros. Cuando todo volverá a ser normal y no oscuro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 Estamos metidos en una gran curva